escribir lo más importante adelante lo más importante aquí es aplicar lo que les voy a decir aplicar lo que les voy a decir porque yo siempre he dicho que si uno uno puede escuchar muchas orientaciones pero si uno no aplica lo que le están enseñando las cosas no van a salir primero que todo mi nombre es Carlos Alberto León llevo seis años en los Estados Unidos yo quisiera saber inglés para comerme el mundo no sé todavía inglés lo estoy aprendiendo medio pachuqueo por ahí, como decimos nosotros los colombianos, pero quisiera aprender inglés, ¿por qué? Porque el americano sabe lo que nosotros hacemos, el americano sabe que es protegerse, el americano no tiene inconveniente de protección, yo quisiera tener en mi grupo gente que me cogiera el mercado americano y, y nosotros podemos el mercado latino, y de seguro que, que esto sería más explosivo, pero lo más importante es eh, las ganas, los deseos que nosotros les colocamos aquí, la historia es corta, eh, esto no es mi trabajo, pero todos son creencias, mire, son creencias. Yo creí que mi, mi profesión de radio y televisión, que la hice por 43 años en Colombia, eh, iba a terminar mi vida haciendo radio y televisión. No, son creencias. Usted tiene que sacarse las creencias de la cabeza. Las creencias siempre lo hacen a uno eh, eh, no tratar de buscar la oportunidad. Y estamos en un país de oportunidades. Aquí mucha gente le gusta trabajar de cheque en cheque. Ese es el grave problema que hay en este país. El consumismo no nos deja pensar y resulta que a uno le da miedo dar el paso. Ese es el grave problema que tenemos para reclutar a las personas. Miguelito, estoy hablando muy rápido, es que a veces hablo muy rápido por mí. Está ah, perfecto, por... perfecto, perfecto. Y ¿Las personas me están escuchando bien? Los quiero oír para que interactuemos. Sí, sí, se escucha bien. Uh. Ah. Buenas, buenas noches. ¿Cómo están? Listo. Entonces, bueno, esto va a ser interactuado. Yo simplemente les voy a contar un poquito de nuestra historia, cómo hacemos el negocio y, y yo estoy aquí más que todo para resolver las inquietudes de ustedes, que es lo más importante. Entonces, miren, yo creí que solo sabía hacer radio y televisión y era una creencia que yo tenía en mi mente. A mí comienza desde que yo llegué a este país, yo vine por fortuna, por, por causas del destino, por mi trabajo, por mis deseos de ser muy profesional en lo que hago. Y es lo primero que yo les voy a decir a ustedes esto. Si ustedes van a hacer este negocio, hágalo con amor. Todo lo que uno hace en la vida hay que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque si usted hace las cosas con amor, con amor usted va a brindar esa necesidad que tiene la gente que lo está recibiendo a usted, el cliente, el consumidor final de los productos de Primérica, lo va a recibir con amor y de seguro ustedes van a tener mucho más positivismo en este negocio porque si uno hace los negocios por hacerlos, las cosas no salen bien entonces, cuando yo llego a este país, yo creí que solamente podía trabajar en radio y televisión, y llego a este país contratado por la mega mundial yo venía de trabajar en, en Caracol y RCN Colombia, y llegué a este país y me brindaron la oportunidad de manejar la mega mundial yo creo que todo, creo no, así fue son cosas de Dios yo hacía 18 años no veía a Carlos porque él se había venido para los Estados Unidos buscando el tal sueño americano yo digo que aquí no hay sueño americano aquí es el sueño que a uno le da de tanto trabajar uno trabaja mucho aquí y cuando llega a su casa comienza a roncar ¿por qué? porque llega cansado aquí a uno no le dan descanso ese es el grave problema que tiene uno en este país que le toca a uno buscar la forma como uno puede descansar y cómo vas a descansar si te toca trabajar los seis días de la semana para poder vivir y aquí hay que conseguir uno o dos trabajos para poder vivir yo llego a este país, eh, Carlos se ganaba 1,800 dólares al mes, Carlos era todedo, hacía de todo, trabajaba en, eh, de mesero, trabajó en restaurantes, manejó un camión, hacía, eh, vendía productos para bajar de peso, vendía productos para estirar la, la piel, eh, eh, era traductor, y sí, hizo Amazon Flex, hizo Uber, eh, recogió basuras, limpió oficinas. Lo que nos toca hacer a todos en este país cuando llegamos afortunadamente como dice mi hijo yo llegué con el pie derecho aquí porque llegué a trabajar en radio y televisión al primero que contrato es a carlos porque es un ingeniero en sistemas es un hombre eh, que es muy muy creativo y yo necesitaba para manejar una emisora como la mega mundial tener un hombre muy creativo a mi lado comienza a trabajar conmigo comienza a ganarse cuatro mil dólares él simplemente se ganaba de 1600 a 1800 mensuales y cuando yo llego a este país al primero que me presentaron fue a Alex Sanabria. Yo creo que ustedes todos lo conocen, es una persona que en este momento está ganando 2.200.000 dólares al año en Primérica y es un hombre que comienza a seguirme a mí, pero yo no le paro bola a Alex Sanabria. ¿Por qué? Porque Carlos ya había estado en Primérica hace, desde el 2008, dos, eh, 12, hacía 13 años que Carlos había pasado por Primérica. Y Carlos pasó sin pena ni gloria por Primérica. Entonces, Carlos comienza a decirme a mí, Ale Sanabria comienza a buscarme y yo no le yo no contestaba el teléfono porque Carlos comienza a meterme en la cabeza. Acuerden lo que les dije al comienzo de esta charla. Estos son creencias, creencias. Quítense las creencias que tienen en la cabeza. ¿Por qué? Porque si no, no van a buscar la oportunidad y no van a ser bien hecho este negocio. Comienza Ale Sanabria a seguirme y Carlos a decirme, papá, el Primerica no sirve. Ojo, Primérica no sirve. Ustedes se van a encontrar en la calle gente que dice que Primérica no sirve pero esa es gente negativa, no le hagan caso a la gente negativa. Un negativo, si uno se junta con un negativo, el resultado es menos negativo. Vamos a ser peor que las personas que nos están diciendo que no nos metamos a Primérica. Primérica es la gran oportunidad que uno tiene para salir adelante en este país. Este es el país de las oportunidades, pero ¿qué tiene que hacer uno? Buscar la oportunidad y hacer la oportunidad. Cuando Alex comienza a buscarme a mí, yo no le contestaba el teléfono. Y resulta que Alex Anabria es un cazatalentos. ¿Por qué? Porque él sabía que yo he manejado clientes y que he manejado el servicio, que es lo más importante. Servicio al cliente. Cuando usted tiene buen servicio al cliente, usted va a tener clientes de por vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos aquí. Darle un buen servicio al cliente para que el cliente se amañe con lo que nosotros le estamos brindando. O para que el cliente tenga confianza en lo que nosotros le estamos brindando. Cuando Ale Sanabria comienza a buscarme a mí, yo comienzo a esconderme, a esconderme en el sentido de que él me llamaba y yo no le contestaba. ¿Por qué? Porque Carlos me estaba diciendo que Primérica no servía. En Estados Unidos hay cualquier cantidad de personas que han pasado por Primérica y dicen que Primérica no sirve. A mí me fascina hablar con esa clase de personas. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que Primérica es una pirámide, que Primérica es una escalera, que es una montaña, que es una mentira, que lo robaron bueno, cualquier cantidad de píteros que dice la gente afuera, pero esa es gente negativa, gente que no quiere que los demás triunfen, entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Seguir eludiendo a Alex hasta que él un día va a buscarme un restaurante, imagínense, se llama un casa talentos, casa talento del señor de Alex ustedes deben de seguir a las personas que ustedes les, les vean condiciones, seguirlas, ¿por qué? Porque hay veces que cuando uno brinda la oportunidad de Primerica, la persona no está preparada. No es fácil dejar un trabajo normal que uno hace aquí en los Estados Unidos, donde le pagan a 10, 12, 15, 20 pesos la hora para venir a coger su propio negocio. No es fácil, ¿por qué? Por el miedo que tienen las personas. Las personas tienen miedo de perder su trabajo y de quedarse sin el dinero para la renta. Ese es el primer obstáculo que hay para ingresar a Primerica. Entonces, sale Sanabria y me busca un restaurante y me dice estas palabras, Papá León te me está escondiendo. Y esas son las mentiras piadosas. Yo le dije, ¿por qué me voy a esconder si usted no me debe y yo tampoco le debo?". Me dijo, mira, mañana es el último día que yo, eso era un domingo, yo estaba viendo un partido. Eh, durante 20 años transmití el fútbol y me gusta mucho ver fútbol. Entonces, nosotros estamos viendo el partido y él se dio cuenta que yo iba a ir a ver ese partido porque era una final del fútbol nuestro, del fútbol de Colombia. Entonces, Sanabria llama a Carlos temprano y le dice, ¿dónde van a ver el partido? Entonces, Carlos le dijo que le iba a morir en un restaurante, ahí apareció el señor Sanabria y en una servilleta él me dice lo siguiente. Me dice, señor León, es la última vez que yo le ofrezco que entre a Primérico. Usted se me está escondiendo. Y era verdad, yo me le estaba escondiendo. Me dijo, si sí, mañana no va a las nueve de la mañana a hacer... A, a entrevistarse conmigo, no le vuelvo a ofrecer Primérica. Seguimos siendo amigos, pero no le vuelvo a ofrecer Primérica. Por respeto, señores y señoras, si hay señoras aquí en esta sala, fui a hablar con alex Sanabria por el mero res, respeto. Yo estaba trabajando en mi emisora y yo ganaba muy buen dinero. Ale Sanabria en diez minutos me explica que es Primérica, pero antes de yo irme para la, para la oficina Alex Ale ese mismo domingo, Carlos comienza a decirme cuando se fue alex no te vas a dejar contratar de Álex, Álex te quiere reclutar, Primérica no sirve. Y seguía insistiéndome con ese Primérica no sirve. ¿Por qué? Porque Carlos no quería que yo entrara a Primérica. Teníamos una, visa, una vida de confort. Nosotros teníamos un broker de medios donde ya manejábamos todos los canales de televisión de los Estados Unidos, como CNN en español, manejamos Telemundo, manejamos Univision, manejamos Caracol Internacional manejamos RCN nuestra tele y todas las emisoras de... Hola, oh, oh, oh, no. A ver si cerramos los micrófonos para poder seguir explicando por qué. Sígale, sígale. Listo. Listo. Entonces, resulta que cuando, cuando el señor Sanabria comienza a explicarme a mí qué es Primérica y yo veo esos números, yo dije, ¿dónde le firmo? En diez minutos yo le dije a Ale Sanabria, ¿dónde le firmo? ¿Por qué? Porque lo que él me estaba brindando a mí yo nunca lo había visto nunca lo había visto, escuchen bien en mis 43 años que yo manejé grupos de trabajo en radio y televisión, nunca vi las comisiones que pagan en Primérica nunca se han visto, en ningún trabajo las pagan, y yo decía, es verdad esto es verdad, si esto es verdad, aquí la podemos hacer, cuando yo llamo a Carlos a la hora de haber firmado con Alex Sanabria, ¿sabe qué me dice Carlos León? mi hijo, me dice, papá, estabas sordo estás viejo no entendés, te dije que no fueras a firmar, ¿por qué lo hiciste? Dañaste el broker de medios, andaste a trabajar con Alestanabria, no me hiciste caso a mí, yo me sigo haciendo lo que venía haciendo y me colgó el teléfono. Me lo digo con mucho respeto, pero me, como decimos en el argó colombiano, me sacudió y me dijo, haga primérica usted que yo no vuelvo a hacer primérica. Nosotros habíamos pensado con Alex Zanabria que lo más importante de regresar desde yo entrar a Primérica era que Carlos regresara a Primérica, ¿Por qué? Porque Alex conoce las condiciones de Carlos. Carlos es una persona que si le ponen dos mil personas al frente, domina el auditorio. Pero Carlos no es una persona que rompe el hielo con la gente. ¿Qué es romper el hielo? Hablar con la gente en la calle. Y Primérica es hablar con la gente en la calle. Ahí les estoy dando el primer tip y ya les voy a explicar por qué. Entonces resulta que Carlos me dice que no trabaja conmigo, entonces yo miro al cielo porque soy muy devoto del Señor, y le digo, Señor, que se haga tu voluntad, ayúdame a demostrarle a mi hijo de que este es el negocio que nos va a sacar a la independencia financiera en este país. Ojo lo que les voy a decir, era tanta el hambre que yo tenía de ganar dinero en este país porque yo vine a este país a conseguir dinero para mi vejez. Yo no quiero pasar una vejez con inconvenientes, una vejez donde yo sea dependiente. ¿Qué es ser dependiente? Dependiente del trabajo. Si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, el trabajo no es deshonra, es honra, pero este es el país de la oportunidad. y si la mejor oportunidad es primérica. Si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo, les va a tocar trabajar hasta los 80 años. ¿Se ven ustedes trabajando hasta los 80 años? Miguel, ¿usted se ve trabajando hasta los 80 años? No, no. Lo mismo le pregunto al auditorio. ¿Ustedes han visto a la gente...? En, en los centros comerciales, especialmente en los markets, en, en Walmart, en, en, en Costco, en, en Kroger, gente con 80 años y con una joroba. Miguelito, ¿cómo le llaman ustedes a ese bulto que le sale uno en la espalda? Se le dice... Uh, este Nosotros le llamamos joroba. Sí, en, en, en México también le, le nombramos a una joroba. Imagínense el peso de los años y el peso de la joroba, pues no puede uno casi ni caminar, pero eso es este país, si usted no abre los ojos, a usted le toca trabajar, yo siempre le digo a la gente con que hablo, mire, les hago así, hay dos oportunidades, una, de seguir haciendo lo mismo, otra, de coger el camino al éxito, camino al éxito es primérica, señores, camino al éxito es primérica, les voy a explicar por qué, yo, en tres días, ojo oh, lo que les voy a decir, en tres días hice el tres por tres. Conseguí tres personas y e hice tres negocios. Porque Ale lo primero que me dijo es, hay que hacer tres por tres para que usted suba a, a Distri. Y yo le dije, yo hago tres por tres. Sin conocer el mercado, sin conocer de seguros, sin conocer de protección. Yo no conocía sino de radio y televisión. Lo que le quiero decir, señores, es, abran su mente, abran su mente. ¿Por qué? Porque uno puede hacer lo que se propone en la vida. Lo que uno quiere hacer, uno lo alcanza, pero hay que colocar compromiso, disciplina, ganas, deseos, insistir y no persistir. Aquí hay que insistir porque este es el mejor negocio del mundo. Ningún negocio da producción de la noche a la mañana. Siempre hay que educarse y Primérica educa a nosotros para que nosotros seamos grandes en este país. Eso es lo más importante de Primérica, educarnos, porque si usted abre el P.O.L., ahí está toda la educación que nosotros tenemos, mire, es tan grande Primérica, que Primérica todo era en inglés, ahora es en inglés y en español, ya nos abrieron la oportunidad de que nosotros los latinos tengamos esa, esa educación necesaria para poder hacer Primérica, pero nadie nació aprendido, escúcheme, nadie nació aprendido, yo entré a Primérica así, como los caballos cuando le ponen aquí dos viseras aquí a los lados y uno no mira y no para el frente, no puede mirar para los lados pero lo único que yo sabía era salir adelante en este negocio. En tres días hice tres reclutas, tres negocios. Al séptimo día llamo a Carlos León, mi hijo, Carlos León Jr. Y le digo, hijo, sin saber qué era Primérica, sin conocer qué era Seguros, sin conocer qué es una protección, ya tengo tres negocios, tres reclutas. Y me dijo, papá, usted es un berraco, es una palabra muy colombiana. Usted es un berraco y me va a hacer con usted Primérica. Se me la piel contándole la historia a ustedes. Porque a partir de ese momento mi hijo se lo retorné otra vez a primerito. Y a partir de ese momento, escuchen lo que les voy a decir: planificamos el trabajo. Miguel, hay que planificar el trabajo. Porque si salimos a dispararle a todo lo que se mueva, no vamos a hacer absolutamente nada. Planifiquen su trabajo. El día se si planifica desde el día anterior. Yo cojo mi agenda desde el día sábado y domingo y la tengo lista para toda la semana. ¿Por qué? Porque uno muchas veces se levanta el lunes y ¿qué voy a hacer? Ay, está haciendo frío. No, yo no voy a ir por a la oficina. No, yo no voy a ser primérica. Así no da resultado. Miren, nosotros trabajamos de nueve de la mañana a ocho, nueve de la noche seguidos. Éramos Carlos y mi persona. Carlos y mi persona. ¿Pero qué dijimos? Carlos me dijo a mí, mire, yo soy muy bueno reclutando, muy bueno reclutando. A mí no me gusta alabarme yo mismo, pero soy muy bueno reclutando porque yo tengo la facilidad al ser una persona que trabajé en radio y que comenté el fútbol, tengo elocuencia para hablar con la gente, entonces a mí se me facilita hablar con la gente, y que es hablar con la gente, este negocio no tiene ciencia, es hablar con la gente, si usted no sabe hablar con la gente, coja el espejo de su baño y prepárese frente al espejo, ahora les voy a contar la historia de Sebastián, Sebastián es mi otro hijo, el hermano de Carlos, de diferente mamá, pero Sebastián no hablaba, imagínense Sebastián no hablaba, y Sebastián se metía al baño y se preparaba frente al espejo, frente al espejo, háblele al espejo y verá que usted se va preparando. Y yo no decía, Sebastián, está loco, no yo decía, era que Sebastián no va a hablar. Con un papá que habla tanto un hijo que no habla. Entonces mire, Carlos es otra persona que no habla mucho rompiendo el hielo, pero yo sí lo hago y cuando uno anda entre la miel anda algo se le pega a uno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cómo planificamos el trabajo? Mire, Carlos me dijo a mí Papá, yo las cuatro licencias las saco en cuatro meses. Usted coloque a hacer los números y yo hago las licencias. Ese fue el compromiso. Él hacía las licencias y yo hacía los números. Pero trabajamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve, diez de la noche. Seguidos, seguidos. ¿Por qué? Porque no es fácil iniciar. En ningún negocio es fácil iniciar. Pero si usted tiene compromiso, primero y que hace el negocio más fácil del mundo. Y le voy a explicar por qué. Y les voy a dar los tips, cómo ustedes pueden reclutar más fácil las personas. Porque muchas veces uno habla más de la cuenta y la persona no le entiende el mensaje que uno le quiere decir a la persona. Entre menos hablemos, mucho mejor. Vamos a hablar inicialmente. Entonces, así lo planificamos. Carlos me dijo, listo. Y Carlos se puso a estudiar. Carlos salía a las 10 de la noche de aquí y estudiaba hasta la 1 de la mañana. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta las 8 y a las 9 estaba otra vez en la oficina. Pero era una disciplina constante, constante. Y así nosotros llegamos en cuatro meses a la vicepresidencia de Carlos. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a reclutar. Mire, ¿cómo se recluta? ¿Cuál es la manera más fácil de reclutar? Donde usted vaya, escuchen que lo voy a decir despacio, donde usted vaya a la gas station, a comprar un helado, a un restaurante, a un mall, a una oficina. Allí está la gente que nosotros necesitamos. Háblele, bríndele oportunidad. Hay más de 57 millones de personas sin trabajo en los Estados Unidos, pero sin trabajo es porque no quieren trabajar. La gente en este momento se, se ha acostumbrado a que el gobierno le dé su auxilio y resulta que el gobierno ya no tiene más dinero para dar auxilio. Entonces la gente necesita una oportunidad y la mejor oportunidad es primérica ustedes qué hacen, mire, yo cogía un carrito en el Kroger, allá hay Kroger eh, donde ustedes están, eh, Miguel, Walmart tampoco, bueno, entonces yo me iba para el Walmart y me iba sin un peso, mire, no tenía dinero, escúcheme, es que, es que yo no la voy a inventar aquí, no tenía dinero porque como ganaba, gastaba, y es lo que le está pasando a todos los que me están oyendo, y tienen su trabajo normal, como gana, gasta, y se demora más en que le paguen a uno la semana, si es que le pagan a la semana, si le pagan a los 15 días peor, cuando llega el dinero usted ya lo debe a volver a iniciar otra vez otra semana para arrancar de cero sin un peso en el bolsillo, a volver a acumular la semana para que le llegue otra el dinero y ya lo debe dígame cuándo va a progresar usted así cuándo va a progresar en el país de las oportunidades si usted no busca la oportunidad, si le da miedo dar el paso entonces Carlos se puso a estudiar, yo me puse a reclutar, en cuatro meses fui vicepresidente. ¿Cómo lo hicimos? Toda persona que llega al negocio, hay que pedirle, eh, nos deben de dejar los, el 25, los referidos. Yo le llamo la herencia. Pidan la herencia. Toda persona que llegue pidan la herencia. ¿Por qué? Porque si esa persona no vuelve, que es muy factible que no vuelva, ustedes quedan con una herencia. ¿Qué estamos buscando en Primérica? Tres personas mejores que yo, tres personas que me ayuden a hacer el negocio como se hace Primérica y ustedes se vuelven millonarios. Se lo vuelvo a explicar. ¿Qué estamos buscando en Primérica? Tres personas más inteligentes que uno que le ayuden a hacer el negocio y ustedes se vuelven millonarios. ¿Qué fue lo que hizo Alex Anabria? Cuando Alex Anabria, yo entré a Primérica, Alex Anabria se ganaba 450 mil dólares. Con la explosión que Carlos tuvo en su grupo, Alisa Navarria llegó a 2.200.000 dólares. La explosión fue total. ¿Por qué? Porque lo más importante de este negocio es el override, el residual que le pagan a uno por los reclutas que tiene debajo de su código de primérica. Repito, lo más importante aquí es la duplicación de personas. Aquí no es importante vender una póliza. Vender dos pólizas, claro que necesitamos vender pólizas, claro que necesitamos dinero rápido, pero escúcheme lo que les voy a decir, lo más importante de este negocio es duplicar las personas, duplicar los grupos, es más fácil que el negocio lo hagamos entre 10 que hacerlo yo solo, es más fácil que el negocio lo hagamos entre 20 personas que hacerlo yo solo, es más fácil que el negocio se haga entre 30 personas que hacerlo yo solo. Yo gano por las 30 personas que están debajo de mi código. Mire cómo es de fácil hacer premedica. Pero nosotros aquí no nos acostumbramos sino a vender una póliza para ganar un dinero. ¿Y qué pasa? Termina el mes y tenemos que volver a arrancar a buscar personas para volver a vender pólizas para ganar dinero. En cambio, si tenemos un grupo, ese grupo, todo el mundo sale a buscar más personas, se va a triplicar, a cuadruplicar el grupo y vamos a tener más opciones de conocer más gente y de hacer más negocios. Le repito, ¿qué es primérica? Duplicación de personas, señores, duplicación. ¿Por qué? Porque si usted tiene tres debajo de usted, ¿qué va a hacer esos tres que están debajo de usted? Van a traer nueve personas, nueve personas que le van a ayudar a hacer el negocio. ¿Qué va a hacer esas nueve personas? Esas nueve personas van a traer, esas nueve personas van a traer eh, 27 personas que le van a ayudar a hacer el negocio. ¿Qué van a hacer esas 27 personas que están debajo de usted? Van a traer 83 personas que le van a ayudar a hacer el negocio. ¿Qué hacen las 83 personas que están debajo de usted? Van a traer 260 personas y con 260 personas, usted es millonario de Primérica. Mi hijo Carlos Alberto León, como me llamo yo, tiene 160 personas debajo de él y es millonario de Primérica. Carlos en este momento está ganando 1.600.000 dólares pero ¿cómo lo hemos hecho? Así, duplicando personas, duplicando personas, duplicando personas. Entonces, ¿cuál es el tip? ¿Qué hacía yo? Todo el mundo dice que es muy difícil duplicar, no es difícil. Mire qué hacía yo, siempre anden bien vestidos, siempre anden bien vestidos. Recomendación que les doy, ¿por qué? Porque uno no sabe dónde va a reventar la liebre el negocio, y el negocio dónde puede aparecerse, en cualquier parte. Mire, yo veo un restaurante y voy con mi señora y mi hijo, y yo escaneo la gente que hay en el restaurante, Rrron, hago un escaneo, allá está el cliente, yo espero que el cliente termine de comer, yo no lo voy a ir a molestar, pero yo no me puedo parar de ese restaurante sin hablar con dos personas que paguen la cuenta del restaurante, dos personas me pagan la cuenta del restaurante, ¿por qué? Porque si esas dos personas vienen a trabajar conmigo, pagan la cuenta del restaurante, el override que me van a dejar esas personas por trabajar conmigo, me va a dar mucho más dinero de lo que yo pago en el restaurante. Yo llego a un Kroger y tengo que salir de allá con tres referidos. Debo salir con tres referidos. Esta es la táctica de hacer primérica. Pero uno muchas veces entra a un Kroger y uno ve al cliente y se queda mirándolo y no le habla. Le da temor de hablarle. Entonces, el grave problema que tenemos. Temor de enfrentar al rival. Nosotros tenemos que hablar con todo el mundo. Vuelvo y les digo. Si les da temor hablar con la gente, prepárese frente al espejo. Háblele al espejo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién dijo que uno con trabajos duros, como la construcción, se hace millonario? No es posible. No, los trabajos duros uno no lo hacen millonario. ¿Sabe qué le hacen? Enfermarse, estresarse, perder las células. Volver a recuperar las células es casi que imposible. Cuando se pierden las células, el cuerpo comienza a disminuirse hay gente que a los 40 años trabaja construcción y ya le quiere retirar y no tiene ni un peso, imagínese, entonces ¿quién dijo que los trabajos duros lo hacen a uno millonario? Ningún trabajo lo millonario, ¿por qué no hacer este trabajo que es mental? Este trabajo es de la mente, pero hágalo, mire, vuelve y le doy el tip, yo salgo con mi señora a un mall y ella va a comprar una blusa, donde ella entra a comprar la blusa, yo tengo que hablar con dos, tres personas, no me puedo salir de ahí sin hablar con tres personas, esa es la táctica, señoras y señores. Esa es la táctica de hacer Primérica. Así lo hacemos con todos los grupos. Nos vamos para los malls, nos vamos para los eventos, posteamos en las redes sociales, hacemos videos, los montamos por Facebook, los montamos por Instagram. Esa es la mejor forma de uno conocer gente que no son amigos de uno, pero que pueden llegar rápidamente al negocio. Posteen en las redes sociales. Eso les va a traer mucho más gente. ¿Qué colocamos nosotros en las redes sociales? Primero que todo desea conocer, comience a darle eh, aspectos importantes que a la gente le interesa. Por ejemplo, ¿sabía usted que con 25 dólares sus hijos pueden ir a la universidad en los Estados Unidos? Un ejemplo. Estábamos hablando de las finanzas. ¿Sabía usted ya comenzó a ahorrar? Ya. Yeah. ¿Usted ya tiene la plata necesaria para su retiro? Todavía. ¿No, no. ha comenzado a ahorrar? ¿Quiere trabajar hasta los 80 años? Hágale preguntas a la gente en las redes sociales y la gente comienza a abrir su mente. Mire, ¿saben nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos un carrito, un automóvil para hablar de los seguros de los carros y lo posteamos en las redes sociales. Es fácil decirle, diga el código de descuento 37BTJ, apellido León, y marque este número y le bajan el seguro del carro. No conocemos las personas, pero el banco de nosotros hace todos los días así, mire, clic, clic, clic. Para hacer un seguro de carro usted tiene que dar el código primérica. Y ya no hay, ya no hay 32 compañías, hay 40 compañías que rebajan los seguros de los carros. Y nosotros simplemente queremos beneficiar a las personas solo, solamente hablando del seguro de vida. Otra clave que les voy a dar, a nadie le gusta que le vendan. A nadie le gusta que le vendan. No hablen una persona que ustedes van a ir a visitar, no hablen de seguro de vida porque de una lo va a rechazar. Este es un negocio que usted tiene que utilizar las tácticas necesarias para abrir la puerta de las casas y poder dar unos beneficios a las familias para que vivan mejor en los Estados Unidos. Entonces, vamos por partes. Primero, cada que usted salga hay dos, tres personas que usted tiene que traer como referidos todos los días. Todos los días, si usted lo hace todos los días, su grupo se va a duplicar y va a ser más fácil hacer Primérica. Ustedes van a ver mucho más dinero. ¿Por qué? Porque si todos los días traigo tres y trabajo seis días de la semana, nosotros trabajamos 7.24, nosotros aquí no paramos. ¿Por qué? Porque el propósito mío es retirarme en tres años con tres millones de dólares de Primérica. Tres años con tres millones de dólares de Primérica. ¿Por qué? Porque ya hice millonario a mi primer hijo, que es Carlos. Tengo mi segundo hijo de 21 años que es Joan Sebastián León. Sebastián en un año lo hice vicepresidente de Primérica también. ¿Cómo lo hice? Igual que con Carlos, planificamos el trabajo. Yo suspendí mi código, cogí el código de Sebastián, lo puse a estudiar. Vuelvo y le digo, yo no hablo inglés. Cuando comenzamos Primérica, aquí los exámenes eran todo en inglés. Ahora ya hay la posibilidad de hacerlo en español, pero aquí todo era en inglés. ¿Qué pasó? Sebastián se puso a estudiar los exámenes, yo hice los números y Sebastián es vicepresidente. Sebastián está llegando más o menos a 200 mil dólares al año en esta, en esta compañía. Solo tiene 21 años, señores, 21 años. Sebastián no hablaba, pero Sebastián comenzó a hablar más que el papá al ver que este negocio era productivo y que iba a ser la solución financiera para su futuro. 21 años, imagínense. Cuando yo me retire en tres años, Sebastián también tiene que ser ya millonario y le debo la compañía. Sebastián ya se la debo montada. Pero entonces, le repito, donde ustedes vayan, señores, perdone que me vuelva reiterativo, en la gas station, yo no hablo inglés. Mire, yo me pongo a mirar quién habla español y veo que el señor de atrás del carro, donde yo estoy llenando la gasolina, habla español. Yo me le acerco. Señor, buenas, buenas, buenos días, ¿cómo me le va? Mire, que estoy buscando, estoy montando una oficina nueva por acá. Y estoy buscando personal para que trabajen conmigo. ¿Usted no conoce gente que quieran ganar dinero extra? ¿Sabe qué me dice el señor? Y yo también no puedo. Claro, usted también. Deme su teléfono, quedamos de afán y deme su nombre. Miguel, eso lo debe hacer todo el mundo. ¿Qué necesitamos? Teléfono y nombre. ¿Quién debe hacer las llamadas? Miguel, que tiene experiencia. No la puede hacer el recluta nuevo, Miguel. ¿Por qué? Porque vamos a perder el referido. No lo puede hacer el recluta nuevo. Lo tiene que hacer el division o el regional o el RBP. No lo puede hacer el nuevo porque se pierde el referido. ¿Ok? Muy Simplemente, bien. mire, se las voy a dar más clara. ¿Aquí hay mujeres en el, en, el, en, el, en el Zoom? Claro que sí. Bueno, entonces, ojo a las mujeres. Las mujeres cuando ven un grupo de hombres les da pena, les da nervios. ¿Por qué? Porque a veces los hombres eh, se pasan de de, de, de piropos de ser un poquito atrevidos con las mujeres eh, y entonces siempre quieren salirse como de como de la de la cordura para hablar con una mujer mujeres mire cuando ustedes vean un grupo de hombres entre les dígale lo siguiente señores buenas tardes mi esposo y yo estamos montando unas oficinas acá cerquita y necesitamos gente que quieran ganar dinero extra ustedes conocen gente que quieren ganar dinero extra part time ¿Sabe qué le va a decir a las personas? Y nosotros no podemos, ustedes también, deben su teléfono y su nombre, y ahora los vamos a llamar y le decimos que, de qué se trata. Usted le está abriendo la mente a esa persona y lo deja con la duda: ¿esta señora de qué mira hablar? ¿Cuál será la oportunidad que me va a dar? Esos contactos, el nuevo se los lleva a su vicepresidente, a su regional, a su division, y ustedes hacen la llamada, Miguelito. Usted le abre la puerta a ese que viene de abajo, ¿Por qué? porque esto es un negocio que hay que hacerlo en equipo, en equipo, a los de abajo hay que ayudarles a subir, ¿quién les ayuda a subir? Los que están en, en una categoría más alta, los divisiones y los regional. cada uno tiene que ir ascendiendo, ¿cómo asciende? Subiendo los que están como representantes, si el representante comienza a hacer el 3x3, el que va arriba, el district sube a division, el division sube a regional, y el regional pasa los exámenes y se va a vicepresidente, Así hemos hecho nosotros el negocio, pero ayudando a subir los que vienen. ¿Por qué? Porque ellos no saben hacer el negocio. Nosotros hacemos, Miguel, y esto es para ti, nosotros hacemos reuniones, no solo lo hacemos una vez a semana, no, lo hacemos, anteriormente lo hacíamos seguidos. Una reunión a las nueve de la mañana para los que trabajaban por la tarde y otra reunión a las nueve de la noche, donde hablábamos del negocio, donde le explicábamos a la gente el negocio. Que lo venimos haciendo seguido durante casi un año y ahora las hacemos diferenciales. Ahora hacemos un full time que lo hacemos mañana a las 10 de la mañana, que son las personas que están trabajando full con nosotros. Hacemos una oportunidad de negocio una vez por semana. Miguel, hay que hacer una oportunidad de negocio donde cada socio, donde cada recluta que usted tenga, Miguel, debe llevar siquiera dos invitados a esa reunión dos invitados, obligatorio llevar dos invitados, hay que colocar condiciones en el negocio Miguel para poder crecer todo recluta, le repito ojo, división regional el que viene abajo, ustedes mismos se llama oportunidad de negocio se hace una vez por semana siete de la noche ustedes citan la gente, nosotros lo, lo hacemos los miércoles, sale Sanabria, lo hace los martes, pero es obligatorio que todo representante de su jerarquía, Miguel, traiga dos invitados a esa reunión. En esa reunión se explica el negocio y ya se le entrega a cada división a cada, cada región o a cada vicepresidente para que ya acabe de hacer el IBA con la persona nueva que llegó. En esa reunión se habla del negocio generalizado, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y la forma como Primérica nos, nos, nos paga a nosotros el beneficio que nosotros le brindamos a las personas una vez por semana. Los sábados hacemos reunión, todos los sábados a las 10 de la mañana nos reunimos toda la jerarquía en la oficina y hacemos una reunión general. Obligatorio, cada persona que está en el negocio debe llevar dos invitados también el sábado. Esa es la forma de crecer en este negocio, Miguel. Esa es la forma que ha explotado el negocio nuestro. Invitados a las reuniones, pero es obligación para poder que la gente coja compromiso con lo que estamos haciendo y poder crecer, ¿por qué? Porque entre más personas tengamos debajo del código, más dinero vamos a ganar, mire, yo cogía un carrito en el Kroger, bueno, ustedes tienen Walmart allá, me iba sin un peso, imagínense, pero comenzaba a echarle cosas al carrito para que vieran que estaba comprando, me iba bien vestido, siempre me ha gustado andar de saco y corbata, ustedes no es que tengan que andar de saco y corbata, pero andar bien vestidos, bien vestidos, y yo, imagínense, no hablaba inglés, y en el Croy y en el Goldman no van sino americanos pero llega el latino llega el latino, y yo me ponía dando vueltas, dando vueltas a mirar quién era latino, y a veces me tocaban con mujeres con niños, yo siempre escogía a las mujeres con los niños porque allí estaba el mercado que yo andaba buscando y yo para que la señora perdiera ese miedo yo le decía, me arrimaba una góndola, por ejemplo, una góndola de, de salsas, y yo le decía señora, qué pena mi señora, mire cómo rompo el hielo mi señora me mandó a buscar salsa de tomate fruto, eso no lo había, esa marca ahí no la había, pero yo era para romper el hielo, y la señora comenzaba a buscar conmigo, salsa de tomate fruto, ay señor, yo por aquí no la veo, y seguíamos buscando los dos, imagínense, yo había que no había la salsa, pero ahí estaba rompiendo el hielo con esa señora, y después yo le decía, ay mi señora me hace un encargo, y yo me rascaba la cabeza, mi señora me hace unos encargos, por Dios bendito, señora a propósito, mire, yo estoy montando unas oficinas por aquí cerca y estoy buscando personal que trabaje conmigo part-time y gane dinero extra. Usted no conoce gente por aquí que quiera trabajar. Y la señora me decía, y yo no puedo trabajar, usted también, deme su teléfono que usted está de afán. Yo también estoy de afán y ahora la vamos a llamar para que usted me dé los referidos que usted tiene, que yo les pueda dar oportunidad que trabajen conmigo. Mire lo fácil que hace el primer y Es que es súper fácil, pero ¿sabe qué pasa? Hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo. Mire así. En un mes, por redes sociales, solo por redes sociales, yo le traía a Carlos 104 personas, 104 reclutas, le metí en un mes para que Carlos fuera vicepresidente. ¿Qué colocamos en redes sociales? Fácil, un aviso, entre más corto, mucho mejor. ¿Gana buen dinero? Un ejemplo, uno, puede ser, gana lo suficiente, le hace falta para pagar la renta, no está contento con lo que hace. Nosotros tenemos la gran oportunidad para que usted alcance su independencia financiera. Estamos buscando gente como usted que trabaje con nosotros. No se puede poner trabaje, perdón, ahí me equivoqué, que tengan una oportunidad con nosotros. Y se coloca el teléfono. Cuando la gente lo llama a uno, uno tiene que hacer tres preguntas claves, señores. Tres, una, mayor de edad. Si la persona me dice no soy mayor de edad, yo le digo, mire, este es un trabajo del gobierno de los Estados Unidos donde solo acepta mayores de edad. Cuando usted cumpla los 18 años me puede llamar y aquí hay una oportunidad. Que deje allí una puerta abierta para que esa persona siempre piense en mí y diga, señor, hay que llamarlo que me brinda una oportunidad. Y después decirle, hágame un favor, dígale a su papá, a su mamá, al vecino, a los amigos que tengan un permiso de trabajo que nosotros estamos brindando aquí oportunidad. De, de, de venir a, a, a esta oportunidad que nosotros tenemos aquí en esta compañía ¿qué va a hacer el muchacho? a contarle a todo el mundo y a repartir el teléfono mío mire llamen a este señor que está buscando gente para trabajar part time esa es otra manera de uno reclutar gente mire lo fácil que es y la tercera pregunta ¿cuál es? debe de ir a mi oficina a una entrevista cuando la gente le pregunta ¿y qué hace? usted le dice yo simplemente estoy dando la cita y usted debe irse a entrevistar con un vicepresidente de la oficina, eso es todo Ojo, lo cortan de una época, la gente comienza a preguntar, ¿y cuánto pagan? En la entrevista le van a decir a usted absolutamente todo, cómo hacemos el negocio y cómo nos pagan. Lo único que le puedo decir es que nos pagan muy bien y nos pagan todos los días. ¿Qué le dice usted a esa persona? Abrirle la mente. Pagan todos los días, ¿dónde pagan todos los días? En Ninguna parte. Vamos para allá. Fácil, Miguelito, o no fácil. Muy fácil, muy fácil. Es fácil, pero ¿sabe qué pasa? Hay que levantarse con optimismo, con ganas, con deseos, con compromiso de hacer las cosas para uno poder salir adelante. Pero si uno no tiene ese compromiso de hacer primérica, olvídese. Otra de las cosas que yo le digo, persona que venga al negocio y no quiere hacer el negocio, next, next, next, next, déjelo ir. No se desgaste con gente que no quiere hacer el negocio, déjelo ir mire, por Carlos han pasado más de 2.200 personas y solo tiene 160, entonces para que no se desanimen con el que viene y se va esto es así esto es la rotación de personas el problema es del que se va no del que se queda, el que se queda se vuelve millonario pero el que se va, le va a tocar seguir haciendo lo mismo y casi siempre el que se va retorna por allá a los tres meses, ¿por qué? porque se dejan de llevar del negativo dígame usted si a mí me coge un negativo me dice, Primérica, no sirve, ya lo roban a uno y toda esa vaina y uno sigue el negativo. imagine dos parados juntos, dos negativos juntos, imagine se junta la necesidad y la, y la pobreza. ¿A dónde puede llegar uno con un negativo? Y la gente aquí no busca las oportunidades, no las buscan, pero si uno las busca, las encuentra. Mire, cuando ustedes van a reclutar a una persona, mire lo fácil que es, ojo no le hablen de primérica, no hablen de primérica en el reclutamiento, simplemente pregúntele, señor, ¿cómo me le va? ¿Usted tiene sueños? Pues no sueño de dormir, ¿no? ¿Usted tiene sueños en la vida? Entonces el señor le va a decir, sí, claro, ¿cuáles son sus sueños? Pregúntenle eso, deje que la persona se desahogue. Usted le dice, mis sueños son ganar mucho dinero en Estados Unidos, comprarme un excelente carro, tener mi casa, que mis hijos vivan bien. Entonces usted después le pregunta, le dice, con lo que usted hace, ¿usted cree que usted puede, usted puede alcanzar sus sueños? Y se queda callado. ¿Usted se ve trabajando hasta los 80 años? ahí me dicen, no, yo no me veo trabajando hasta los 80 años. ¿Usted cree que con lo que gana usted puede alcanzar? ¿Usted quiere comprar su casa? Sí. ¿Usted cree que con lo que gana usted puede comprar su casa? Si yo le demuestro que conmigo gana usted mucho más, ¿usted se vendría a trabajar conmigo? ¿Qué le hace a la persona? No, claro, está reclutado este mensual no le hable más no le hable tanto después le muestra el negocio después le muestra qué es lo que se hace pero hágale pregunta a la gente señor cuánto se quiere usted ganar semanalmente cuánto se gana en su trabajo yo me gano 500 me gano 600 700 qué tal si aquí se ganara 2.000 dólares a usted le serviría ábrale la mente al señor con que ustedes están hablando a la señora señora busque una oportunidad está una oportunidad ¿Sabe cuál es la ventaja, señora, de este negocio? Que usted va a ser independiente, que usted no va a volver a madrugar, que usted no se va a meter a la freeway, que usted no va a salir a toda hora corriendo de su casa, que va a tener más tiempo para estar con sus hijos, va a tener más tiempo para disfrutar de su esposo. Esto es un trabajo que le va a quedar de por vida. Usted va a tener un código que no va a tener ningún inconveniente. El día que usted se retire, este legado se lo va a dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos. Usted le está haciendo un negocio un negocio que va a ser productivo toda la vida. Señores, mire, Primérica te va a pagar toda la vida. Toda la vida. Ese es el principio de este negocio. Usted va a recibir dinero toda la vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Construir un equipo. No hay nada más que hacer. Construir un equipo. Pero hay que hacerlo todos los días, señores. Hay que hacerlo todos los días. ¿Listo, Miguelito? Si hay alguna pregunta o algo, no sé. ¡Wow! ¿Qué wow, dudas no, hay? Me pareció, no me da basto para escribir, que, pero qué bueno que estoy grabando esto. <risa> pero, no, no, no podemos hacer otro la otra no, semana. Además, hay muchas cosas que comentarles, pero pues, no los quiero aburrir. <risa> muy bueno, muy buenos, Chips. Este, vamos a abrirlo para este, el equipo, a ver si alguno tiene alguna pregunta o dos. Ahorita es el tiempo y... este me encanta la idea de poder uh, este, hacer otro Zoom este, después. Sí, sí, hay muchas cosas que comentarles. Hay muchos tips que ustedes pueden tener para que, para que este negocio sea productivo. ¿Sabe qué queremos nosotros? Y sabe que mi Dios abre las puertas cuando uno no es egoísta y cuando uno le puede comentar a la gente cómo se puede hacer el negocio. Este negocio es más fácil del mundo, pero hay que hacerlo. Ahora, las llamadas. Ese es otro tema que lo tenemos para después. El gran temor de la gente es llamar y es lo más fácil que hay. Yo después les doy el tip de las llamadas. Pero a ver, hay preguntas, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Y si no pregunta, me siento satisfecho porque quedaron bien entendidos de lo que le expliqué. Preguntas, preguntas. Bueno, voy a decir que quedó, quedamos bien entendidos con todo lo que nos explicó. Uh, me encanta la idea que no da mucha información, simplemente hace muchas preguntas, ¿verdad? Y el, ni les enseña la compañía cuando está haciendo esas preguntas y cuando los recruta nada, esos? mire mire este es un negocio de preguntas ojo, mire pues que les voy a dar otro tip cuando ustedes lleguen a una casa a hacer el kitchen table ¿qué necesitamos nosotros? que las personas nos abran la puerta nunca díganle, yo vendo seguro, no, a nadie le gusta que le vendan, si usted le habla a una persona de vender, lo pierde, no le vuelve a contestar el teléfono lo pierde de una. Usted simplemente dígale lo siguiente. Mire, pues que le voy a dar un tema fácil. A toda persona que usted se encuentre, pregúntele, señor, ¿cuánto paga el seguro del carro? 200, 300. ¿A usted no le gustaría que le bajen su seguro del carro? Mire, eh, tenemos 40 compañías que le bajan el seguro del carro a todo el mundo. Lo único para que usted no quede mal, porque hay algunas personas de un 100 un 80 le rebajan. Un 20 no le rebajan porque tienen tickets, porque tienen problemas con la autoridad, porque lo han llevado a una corte, por muchos factores. Pero a casi a todo el mundo le están bajando los seguros del carro. ¿A quién no va a querer que le bajen el seguro del carro? ¿Señor quiere que le bajen el seguro del carro? Sí, venga, llamemos que nosotros le podemos bajar el seguro del carro. Mire, por cada seguro del carro usted le pagan, le pagan. Pagan los martes y los viernes. Yo me acabo de ganar en la jerarquía de San Chippard, aquí en Georgia, el primer lugar en el, en el contest que hicimos o en la reunión que hicimos en Destin hace un mes, me gané el primer lugar en auto y casa, ¿por qué? Porque y que ha mejorado mucho lo del auto y la casa, cuando usted encuentra una persona que tenga casa y gale, señora, mire, no le gustaría a usted revisar, ojo, no le gustaría a usted revisar que está pagando lo justo para su casa, venga, llamemos, es gratis, no le cuesta absolutamente nada, ahí usted está abriendo la mente a un nuevo cliente y lo está beneficiando, cuando le rebajan el seguro del carro, usted le dice, señora, mire, esa rebaja que le hicieron el seguro del carro, venga, le explico, en los fondos mutuos que nosotros manejamos de la bolsa de valores, si ese descuento, mire, hoy le hicieron a un señor que le dice el seguro del auto, descuento de 100 dólares. ¿Qué le dije yo al señor? Señor, en, el, en los seis meses usted se está ahorrando 600 dólares. ¿Por qué no cogemos esos 100 dólares mensuales, lo metemos a un fondo mutuo? Le expliqué cuáles son las ganancias de los fondos mutuos y el señor quedó satisfecho, eso siéndoles el señor comenzó a ahorrar para su retiro miren los beneficios que tiene Primérica, yo siempre le hablo a las personas una pregunta que le puedo hacer, en el estado que ustedes están, ¿ya abrieron lo de las casas? ya, bueno no los préstamos pero auto y casa sí, eso listo pero los préstamos van a llegar pronto nosotros aquí ahora en enero comenzamos, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es comenzando a hacer un archivo de las personas que necesitan comprar casa y otros de las personas que necesitan refinanciar la casa. Entonces, dos puntos que yo utilizo para que me abran la puerta de la casa y les enseño a mi recluta nuevos. ¿Cuál es? ¿Quiere que le rebanen el seguro del carro? ¿Quién no va a querer que le rebanen el seguro del carro, Miguel? Todo el mundo. Y la segunda pregunta que le hago a la persona. Señora, ¿usted sabe que en mi compañía, si usted tiene buen crédito, le pueden prestar para comprar su casa? ¿Usted no quiere comprar su casa? Claro que la quiero comprar. ¿Sabe qué tenemos que hacer, señora? Que usted me dé una cita, que estando con su esposo en su casa, nosotros vamos y lo visitamos y le explicamos. No vale absolutamente nada. Yo le voy a enseñar cómo usted puede comprar su casa, cómo le rebajan el seguro del auto, cómo le rebajan el seguro de la casa, cómo usted tiene que hacer un testamento de vida y de muerte para estar tranquilo en este país. ¿Por qué? No sé si en el estado de ustedes pasa como aquí. Los niños menores de edad que no queden testamento de muerte y mueran los padres, pasan la manutención del gobierno de los Estados Unidos a una casa de beneficencia. Allá también es lo mismo. Igual, ah, bueno, qué padre quiere que los hijos los lleven a una casa de beneficencia. Nadie, cuando yo le explico esos tres puntos a la persona, me dice: Venga a mi casa y me explica. Ojo, cada que hagan una cita en una casa de un cliente de ustedes, tiene que estar la pareja, el esposo y la esposa porque si hay uno solo se pierde la ida, se pierde la explicación, porque cuando está la mujer sola dice, ay, el que tiene la plata de mi esposo, tengo que hablar con él, y si, y si está solo el esposo dice, ay, la que manda aquí es mi mujer, tengo que hablar con mi mujer, entonces perdemos la ida, perdemos el tiempo, no vayan a visitar una familia donde haya la pareja, donde no estén los dos en la cita, tienen que estar los dos, cuando es padre cabeza de familia no hay problema, cuando es madre cabeza de familia no hay problema, pero cuando es una familia constituida de papá y mamá e hijos, deben de estar los dos para dar la explicación. Lo último que yo explico en la casa es el seguro. Lo último que yo explico es el seguro. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que le vendan. Mire, una vez una señora me dijo, yo le fui a pedir la cita. La señora me dijo, don Carlos, usted vende seguro. Yo no quiero comprar seguro. Mire, yo le dije, señora, nosotros no vendemos nada. Escuchen, escuchen los que están en el Zoom, por favor, lo que les voy a decir díganle a las personas, nosotros no vendemos nada, y es la verdad, nosotros no vendemos nada, nosotros educamos las personas para que vivan mejor en este país. ¿Qué es mejor? ¿Educar a una persona que no salga a pedir limosna? ¿O educar a una persona que no vaya a un banco a endeudarse para, para solucionar una muerte de un familiar? ¿Qué es mejor? ¿Educarla o dejarla que salgan a pedir limosna? ¿Usted no ha visto a la gente pidiendo limosna cuando alguien se muere? Mm -hmm. yep. Ahí está... Entonces, cuando yo voy a una casa, lo último que hablo es seguro. Y cuando hablo el seguro, yo siempre le hago unas preguntas a la persona. Le digo, ¿usted se quiere morir? ¿Quién se quiere morir, Miguel? Nadie. Todo me a decir no. Entonces, ahí estoy buscando el sí. Mire, uno tiene que comenzar a buscar el sí cuando habla con la persona. ¿Usted quiere morir? Yo no me quiero morir. ¿Tiene plata en el banco? Yo no tengo plata en el banco. ¿Está ahorrando para el retiro? Yo no tengo plata para el retiro. Entonces, todo me lo dijo. No, que estoy buscando el sí. Entonces, yo le digo, mire, yo tengo la solución a todos los problemas que usted tiene. Uno, si usted no quiere morir, tiene que tener una protección de vida. ¿Por qué? Porque si a usted le da un cáncer, usted tiene 50 mil, 100 mil dólares para salvar su vida. No, yo no los tengo. Si su esposa se llega a enfermar, ¿qué le toca hacer a usted? Salir corriendo con una clínica. Cueste lo que cueste, ¿cierto? Usted no mira cuánto va a costar, sino que usted quiere salvar la vida de su familiar, ¿cierto? Sí, claro, no hay ningún problema. Y después, cuando llegue la deuda, ¿qué pasa? Le toca irse a un banco a prestar para pagar la deuda. Cuando se muere su esposo, usted tiene, Dios no quiera, yo le digo siempre, Dios no quiera. Se llega a morir y su esposo usted tiene 20 mil dólares para enterrarlo dignamente. No, yo no tengo esa plata. Listo, usted quiere salir a Peg ¿Sabe cuál es el problema de Peg Que las personas no le ayudan a uno. Los amigos se desaparecen, nadie ayuda. Yo he visto un, un, un, un, un cadáver, un féretro. Lo he visto pasearse por Atlanta más de dos meses y la gente no ha podido enterrar a su ser querido. Mire qué denigrante que es eso. Que uno no tenga el dinero suficiente para enterrar como debe ser dignamente a un ser querido. Entonces yo le digo, señora, ¿usted quiere pedir limona o protegerse por uno, dos o tres dólares? Mire, no le den el valor de lo que vale el seguro de vida a la gente. No le digan, vale 120, porque la gente le va a decir, no, un bill más, yo no quiero un bill más. Usted simplemente le diga, señora, yo, uno ya se va aprendiendo los valores aquí, ¿no? De 20 a 26 años, una póliza de vida le dan a la persona 300 mil dólares y vale un dólar con 90 centavos o un dólar con 70 centavos diarios. Yo siempre le digo a la persona, mire señora, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 30 y su esposo 32. Yo le digo, señora, mire lo que le voy a decir. ¿Usted qué quiere? ¿Salir a pedir limón o ir a un banco a endeudarse por seis años si a usted le llega a pasar algo, una enfermedad terminal o una muerte? O usted tiene dos dólares usted señora y dos dólares su esposo diarios para proteger todo su grupo familiar usted me va a decir a mí que no tienen cuatro dólares para proteger su vida diariamente y que le den trescientos mil dólares a cada uno si usted se muere se los dan a su esposo y si su esposo se muere se los dan a usted y si se mueren los dos dios no quiera se los dan a sus hijos usted no tiene dos dólares qué me va a decir la persona sí yo los tengo listo venga la protejo. no hay que hablarle más pero usted le dice, su póliza vale 120 para proteger su esposo y usted. ¿Sabe qué le hace la persona? Ah, no, muy caro, yo no tengo esa plata. Y ahí se pierde el negocio. Es igual cuando yo hablo con una persona y me dicen, lo voy a pensar, a mí sí que me gusta hablar con esas personas. Mire, yo les digo una cosa, no den por acabado el negocio cuando la gente diga, no, yo no me voy a proteger. No, no, ahí es donde comienza el negocio. Mire, a mí me ha salido gente a decirme ojo lo que yo hago, yo cuando entro a una casa hago preguntas, cuando ustedes van a una casa a hablar con la familia, cojan un, un, un, un libro, un papel y escriba. señor, qué casa tan bonita cuénteme una cosa, tiene ahorro, no entonces yo escribo ahorro, no usted tiene platica debajo del colchón, no usted tiene platica debajo de la almohada no, eh, su señora trabaja, no, entonces yo le digo después le digo, ¿qué es lo que usted más quiere en esta familia, mis hijos listo, mis hijos entonces, cuando él me dice, no, ¿sabe yo qué le pregunto? Yo le digo, venga, señor, yo le voy a hacer una pregunta muy clara, porque yo en mi trabajo lo hago con mucha honestidad y lo hago con mucha seriedad. Cuando yo entré aquí, usted me dijo que no tenía dinero. Usted me dijo que lo que más quería era sus hijos. ¿Usted si sí quiere o no quiere sus hijos? Porque me está diciendo que no me quiere proteger. Y me quedo callado. Quédense callados, pregunten y quédense callados. Este es un negocio de preguntas. Cuando yo le digo eso y está la familia reunida, ¿qué me va a decir el señor? No, sí, yo lo que quiero es mis hijos. Entonces, ¿usted me va a decir a mí que no quiere proteger sus hijos por dos dólares, señor? Y después le pregunto, ¿usted trabaja construcción, cierto? Sí. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes aquí cuando salen a las cinco de la mañana, seis de la mañana que lo recogen? ¿Cuál es la primera parada que ustedes hacen? Ah, la gas station. ¿Cuánto se gastó usted en la gas station? Yo me gasto 10 dólares, otros dicen 15, otros dicen 7, otros 8. ¿Cuántos días de la semana trabaja? Yo trabajo todos los días. Le digo, listo. ¿Usted sabe cuánto se está ganando si usted gasta 10 dólares en la gas Station todos los días? Y trabaja de lunes a domingo. Y se gasta 10 dólares cada día. ¿Sabe cuánto está gastando, gastando al mes? 300 dólares. Y usted me va a decir que no tiene 2 dólares usted y 2 dólares su mujer para proteger todo este grupo. ¿Ya si le pasa algo? El señor me dice, tiene toda la razón, don Carlos, protéjame. Fórmulas, señores. Fórmulas de atacar el mercado. Fórmulas. ¿Cuál es la fórmula? Pregúntenle. Pregúntenle a la persona, colóquenla contra la pared, como se dice en el argot popular, con preguntas. Con preguntas únicamente. Bueno, la señora, le respondí la pregunta: ¿A ¿Quién más me iban a preguntar? Sí, sí, y más. Perfecto, perfecto. Tranquila. A ver, alguien más, alguien más. Si no, en estos días nos volvemos a ver. Están tímidos, pero no hay ningún problema. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Miguelito, gracias por la invitación. Y seguimos hablando, seguimos hablando. Perfecto. Van a haber más oportunidades. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, a Carlos. Le agradezco su tiempo. Y este, yo sé que nos vamos a ver en, en los viajes y va a ver que, que le voy a pagar para y atrás. Y por allá. Por allá voy a ir a visitarlos. Tengo ganas ah. de ir por allá a Canadá. Tengo ganas de ir por allá a conocer las cataratas y esa vaina. De pronto me echo una idita por allá para, para que hagamos una charla en persona.